Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un bizcocho de canela y limón y los ingredientes son 175 gramos de harina 6 gramos de levadura de repostería 130 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla 2 huevos 50 mililitros de leche la ralladura de un limón, el zumo de medio limón, 80 gramos de azúcar glass, una cucharada de postre colmada de canela en polvo, extracto de vainilla y una pizquita de sal. Lo primero que tenemos que hacer es echar la levadura con la harina y ahora lo tamizamos ya hemos acabado de tamizarlo y ahora lo apartamos ahí para luego y ahora vamos a batir la mantequilla y el azúcar tiene que quedar como una cremita ya está cremoso y ahora echamos la leche la canela la ralladura del limón y la esencia de vainilla y se bate otra vez está batido y ahora vamos a batir los huevos vamos a echar los huevos y ahora los batimos tiene que triplicar su volumen ya ha triplicado su volumen y ahora lo que hacemos es mezclarlo con lo que habíamos hecho de la mantequilla Se mezcla bien. Y ahora vamos echando poco a poco la harina. Y lo vamos mezclando. Y así todo. Ya está bien mezclada toda la harina y mirar qué textura tiene que tener la masa. Ahora lo vamos a echar en un bol de plunkey que ya le tenemos preparado para que no se pegue con mantequilla y harina y ahora lo metemos al horno durante 30 minutos a 180 grados Ahora vamos a hacer el glaseado para untar en el bizcocho, se va haciendo poco a poco y se va mezclando. Mirar cómo tiene que quedar de espeso. A mí me ha sobrado un poquito de limón. Ya han pasado los 30 minutos y ahora vamos a ver si está bien hecho por dentro. Perfecto, no ha salido nada, con lo cual ya está hecho Y ahora lo sacamos Ahora en caliente hay que echar el glaseado por encima Y tenemos que dejar que se enfríe para desmoldarlo. Ya hemos desmoldado el bizcocho y ahora vamos a cortar un trocito para que veáis cómo está. Mirad, qué rico de bizcocho encantador me lo voy a comer yo todo bueno dejaré algo a mi mujer así que ya sabéis lo que tenéis que hacer a comerlo bueno amigos espero que os haya gustado este bizcocho de canela y limón que es que os he hecho espectacularmente para vosotros así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta, suscribiros